Pues creo que Ahí, la cinco. el libro, en cuestión de Cifrando el Islam, eh, deja muy bien retratado lo que es el Islam y por lo tanto podremos eh, eh, que, eh, analizarlo e interpretarlo. Y el Islam, a día de hoy, es un trasfondo cultural de 45 millones, de 1.500 millones de personas que están a las puertas de Europa o dentro de, de nuestro continente, muchos millones de ellos, y habrá que entenderlo para darle una explicación de qué es lo que tenemos dentro de nuestro continente. Sí. Pues Don Carlos Paz, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Gracias a vosotros, de verdad.